Regresamos con Alicia a través del espejo. No nos bastó en San José. No nos bastó en el Azteca. La eterna rivalidad. Ahora desde el otro lado del mundo. Este martes a la 1.30. México contra Costa Rica. Nos vemos las caras otra vez. En la locura en primavera. Por Azteca 7. Ya llegó la temporada de calor. Disfrútala donde quiera que estés. Todo lo que necesitas para tus vacaciones está en Liverpool con hasta 15% en monedero electrónico. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Y en Black and White, con su fórmula 5 en 1, te protege por 48 horas de sudor y de las manchas, para una protección duradera. Prueba el nuevo Nivea Men Black and White Ultimate Impact. Nivea Man empieza contigo. Prepara el futuro de tus hijos y gana con Tank. Registra el código de tus sobres en ganacontank.com o por WhatsApp. Podrás ganar hasta 100 mil pesos. Prepara un mejor futuro. Tank. ¿Qué es para ti el MFGM de Infagrow? Es mayor motricidad.